Estudiantes salieron a las calles a protestar este lunes en demanda de reivindicaciones para el centro educativo Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, en el día de hoy, en el día de hoy estamos haciendo una actividad pacífica, como ya lo hemos hecho anteriormente en el Liceo Pepín, por la demanda de aquí de este centro. Aquí en el centro Manuel María Castillo hace falta lo que es un profesor del laboratorio de química, que es sumamente importante, porque ya cuando los estudiantes llegan a la universidad no tienen el conocimiento de qué es lo que se da en el laboratorio de física. Eh, también necesitamos un profesor de inglés, un comedor estudiantil, a la acera del liceo, ahí no hay medicamento, el doctor ni viene. ...porque no hay medicamento... ...en tanto el director del centro educativo... ...el profesor Alcide Santos... ...asegura que son justas... ...las demandas de los estudiantes... ...no yo pienso que... ...los asuntos reivindicativos son... ...parte del derecho de la humanidad... ...y hay unas necesidades... ...que ellos han venido a plantearse la, la dirección... ...nosotros no podemos dec de de decirles que hay medicamentos... Eh, le dije que realmente no teníamos dinero para comprar y que no hay medicamentos, que lejos de poder comprar tenemos deuda por más de 200 mil pesos, que de más de 100 mil pesos que debíamos solo de agua apenas pagamos unos 47 mil y pico de pesos, estoy entregando el cheque en esta misma semana, eh, hacen falta reactivos para el laboratorio de, de ciencia. Eh, un par de maestros que tienen ya seis meses que no están eh, cumpliendo su hora clase porque no, están, no está ese personal. Eh, ahora se, va a salir otro maestro, lo que implica que van a hacer falta unos tres maestros. NTN, su noticiero regional: Robinson Polanco.